ese punto, 20 metros aguas arriba y 20 aguas abajo. ¿Qué son los macroinvertebrados? Pueden ser insectos, crustáceos, moluscos, gusanos planos, gusanos anillados. Y bueno, lo que nosotros venimos a hacer hoy fue hacer el monitoreo o el muestreo de los macroinvertebrados acuáticos y en función a eso poder interpretar cómo es la calidad del agua de este río tributario y realmente no hay como tal una salud en el, en el río. De hecho hace un año en este mismo punto, en temporadas secas, muestreamos este, aguas arriba y aguas abajo y nosotros eh, encontramos absolutamente ni un macroinvertebrado. ¿Cuáles son las consecuencias de ver a los ríos como receptores de basura? ¿no? Pues destruimos completamente los ecosistemas.